¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Pican Rock. Ya empiezan las definiciones en el torneo prefederal de básquetbol. Por un lado, en la Conferencia 2 ya tenemos los dos ascendidos, son dos equipos de la ciudad de Paraná. En tanto, en la Conferencia 1, Social y Deportivo San José fue el primero en anotarse para el próximo torneo prefederal de básquetbol. De esto se va a tratar este programa. Arrancamos precisamente con el resumen de la Conferencia 1 en Pican Rock. Sanjo ya clasificado Recibía central entre Riano Y esta era bienvenida a cargo de José Gaitán 19 puntos para él Sanjo corría, defendía Y con este hombre intratable Leo Cuarros Aquí con el triple a la antigua 29 puntos para él Pero también se estaría 6 de 9 En triple Aquí a la carrera Le flotan y pumba Todo de Sanjo En este pasaje del juego Que saca la máxima diferencia Y que lo administra desde allí 17 para Barreto 10 para Tabach 8 para Vicentín, otro triple de cuarro y pistolita 22 para Benítez Gabilán, 13 para Revelo, no iban a alcanzar para Central Y otro de cuerro, inspiradísimo el escolta Sanjo ya clasificado, le complica la existencia a Central Triunfazo del equipo de San José, puntero que mira para arriba Otro bombazo más a la carrera, dominó el líder, le ganó Central 86 a 75, aquí con Gaitán yendo para adentro, todo de Sanjo Regatas de Celeste recibía en casa a BH de Golewai. De la Bedova hasta Ataque rápido y convertía. Regatas. Que está pasando un muy buen momento en el torneo. Mirando para clasificar entre los cuatro de arriba. Diferencia totalmente dispar. Con BH de la Bedova. 27 puntos para él. 5 de 8. Lanzamientos de 2. Estuvo intratable el base de Regatas. 18 para Martillato. 11 para Suárez. En BH la figura va a ser ese hombre. Ruso. 12 puntos Guido Baldani con 14, lo más destacado en el equipo de Gualeguay. Gran acción de datos en la individual. Para afuera, tablero y adentro. 18 puntos y 8 rebotes para Martiniano. Le flotaban a Germán Andrés, la especialidad de la casa. El bombazo para el Bayense. 9 puntos para él. Pero lo sufría BH en la pintura, convertía a Leuce. Y iba a ser todo de regatas que administró la diferencia de 10, que lo cerraba sobre el final. De la Bedoba en la conducción, rotación, bombazo era todo del celeste aquí entre los internos. Gran triunfo de Regatas, que mira para arriba, ganó 82 a 73. Se terminaba el tiempo regular, Olimpia para ganarlo, bota con el balón, largo lejano, marraba Tomás, nos vamos a suplementario. Y así atacaba Atlético. Abrían la pelota y va para adentro la conversión arrancaba mejor en el suplementario el equipo local con este hombre naturalmente. Isaac Monti, intratable, 32 puntos, 12 rebotes. Y con ese porcentaje en tiros de campo. Agase desde la línea, 19 puntos para Nico, junto con Facu Carulla, los destacados en su equipo. 21 para el interno. Penetración ya dentro de Agase. Se ponía al frente. Olimpia con este tipo de acciones le flotan a Carulla, a media distancia es un peligro. Bombazo para el ex parque. Desde la línea también sumaba Olimpia nuevamente con Facu Que pasaba a tomar el dominio Pero Oscar Reaga aquí Para descontar 15 puntos, 9 ¿no? rebotes 14 para Mena 14 para Perú Y ese hombre para ganarlo en suspensión Isaac Monti, siempre vigente Se ponía al frente atlético Final del partido A en la individual El amague el largo doble Marraba Y así lo cerraba Atlético Tala Sobre el final, ganando por la mínima Neptunia rojo y verde, habitual, recibía a Ferro. Y esa era la carta de presentación a Bombazo Limpio. Aquí corriendo, 24 puntos para Leo Monteros, 20 para Iníguez, 15 para Juan Cruz Aqueira. Aquí en el bajo Neptunia, en la individual convertía desde donde se lo proponía. Y precisamente en este pasaje de juego es donde saca la diferencia cercana al doble dígito. Y la administra posteriormente. Moreira convertía allí, 10 puntos para el 18 para Obregón, 18 para Eker, en el equipo de Ferro, pero padecía este tipo de acciones en la pintura, también de afuera, era todo de Neptunia, 13 para Pérez, 10 para Ramírez Acevedo, aquí en la individual, Moreira, convertía, pero no le iba a alcanzar, 8 para Trufa, 13 para Fernández, en Ferro, que aquí padecía esta corrida de Neptunia, triunfazo del equipo de Golubachú por 8. Bancario de Verde recibía a Peñarol, que así defendía y el equipo Gualejo se lo hacía notar. Siete puntos para Pana y veíamos la conversión de afuera también. Son imágenes del segundo cuarto donde lo quiebra precisamente el equipo Gualejo. 15 para Silva, 17 para Calderón, 21 para Jerez cuando no. La figura de Bancario, otro bombazo más oportunísimo. Era todo de Bancarios que está a un paso tan solo de clasificarse al próximo TFB. Es el escolta de esta conferencia. Una cerone en la reversa, echa con el bombazo. 13 para Damián, 15 para Santibros, lo más destacado en Peñarol, que no le iban a alcanzar. Y este hombre va a estar muy fino también desde la línea de libres. Jerez, el goleador, el referente de bancario, que ganó, que mira para arriba y que derrotó a Peñarol 75 a 61. Racinan en el justo recibía a Luis Luciano y le va a pasar realmente mal el equipo de Urdina Rain que le costaba mucho llegar al aro, aquí lo hacía en la individual 23 para Tomás Fabricius 12 para Fernando Salazar lo más destacado del equipo vestido de blanco, pero en Racing iban a aparecer distintos goleadores, por ejemplo, este hombre, Jorge Schaff. aquí con el triple 19 puntos para él, y aquí lo vamos a ver un poco más en su hábitat girando el interno, un golón 17 para Imas, 13 para Garbochi, 10 para san franco Nicotra, 10 para Balmaceda, a bombazo limpio lo quebraba Racing, una vez más aquí, ya con el triple, así atacaba Luis Luciano, se lo hacía pagar Racing, triunfazo del equipo de Gualeguaychú, frente a Luis Luciano de Ordinarren, otro bombazo más, ganó Racing. Vemos la tabla de posiciones en la conferencia 1 a falta de dos fechas. Sanjo ya clasificado, líder bancario, tan solo a un juego de clasificar. El resto de los perseguidores realmente muy parejo. Olimpia, Central, Atlético, Tala, Regatas. El resto de los perseguidores, cierra Luis, Luciano. En tanto que la próxima fecha penúltima, Olimpia, Peñarol, Ferro, Sanjo, Atlético Tala Regatas, Luis Luciano Bancario, BH Recibe a Neptunia y Central Entre Arriano Racing. Pausa y cuando regresemos nos metemos de lleno con la definición de la conferencia 2 del Torneo Prefederal de Básquet. Nuestras radios, nuestro canal, nuestras revistas. Nuestro portal de noticias.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 Continuamos en Pican Rock, segundo bloque, Recordad que este programa lo puedes ver a través de la plataforma de YouTube del Canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Playoff definitorios en la Conferencia 2, quienes ganaban ascendían al torneo federal y este es el resumen. Segundo juego por el ascenso, partido clave y quién va a aparecer si no ese hombre en Paracao, Román Rodríguez. La especialidad de la casa bombazo 19 para Memo, Paracao ha ganado el primer punto de la serie estar el segundo ciclista con la obligación de ganar, sobre todo cuando en casa y así lo entendía, por eso también anotaba desde allí, 24 para Enzo Pasadores, 11 para Pablo Bogado, 9 para Fran Bogado 7 para Pablo Fernández desde la línea Silly sumaba, iba a ser clave 11 puntos para el 10 para Juan Krap Memo, con este golón para adentro, tremenda acción falta y doble sobre el final, se ponía al frente para Caos se terminaba el juego, por eso ciclista buscaba gol como sea, lo cortaba Norman con falta, sumaba desde la línea hacia lo propio ciclista que descontaba, se terminaba el partido, no había más tiempo para el equipo de vestido verde, 1-2 para Sili, con este triple lo podía empatar ciclista muy forzado, de lejos marraba el rebote para el propio Sili y Ale desde la línea ya con décimas tan solo en el reloj, Convertía a puñito apretado festejo entre los dos de los grandes artífices de este ascenso, Rodríguez Silly. Para cabo el Torneo Federal de Básquetbol le ganó 57 a 52 a ciclista. <tose> Sportivo San Salvador recibía a Sionista quien ganaba este partido. Tenía la llave para jugar el próximo Torneo Federal de Básquetbol, así convertía a Sionista en la pintura. Nacho Luna en el individual, buena faena para el interno, esta noche 13 puntos para él, así también convertía el triple a la antigua. A Ronnie le flotaban, es un peligro bombazo de Franco, 18 puntos para él, estuvo muy fino el lanzamiento lanzamientos triple. y este hombre también iba a ser clave. Folmer para adentro, linda acción de Francisco, el triple a la antigua también para él, 16 para Nico Guaita. 13 para Juan Pablo, su hermano, y el goleador iba a ser Arik Levin con 19, iba a ser clave el base de Sionista, aquí lo vemos desde la línea imágenes del final del juego, había estado al frente en el tanteador durante todo el partido el equipo paranaense así se dormía la defensa de Sionista convertía a Luna, una vez más, con falta y doble Levin en el individual, para un lado, para el otro dos hombres en el camino, gran golón estaba al frente sionista, rotación y lo iba a empatar este hombre a Ronis, clave con ese bombazo. Desde la línea Guaita también sumaba. Lo pasaba a ganar el equipo de sionista. Y en el final del partido precisamente el cierre iba a ser este. Si convertía sportivo ganaba. Última pelota Ale Madera en la individual, 19 puntos para él. Doble también, triple marca, muy forzado. Marra y piden que quedaban tan solo décimas. El reloj se terminaba. Empezaba a festejar los sionista. Sportivo pedía revisión porque quedaban décimas para una última ofensiva. Por eso el pedido de los jugadores iban a revisar en la mesa de control la jugada. Allí están los árbitros mirando la acción y determinan que no había más tiempo. Sionista ganaba por la mínima. Y así el ascenso al TFB. Y de esta manera, con estos resultados en la Conferencia 2, los ascendidos al Torneo Federal de Básquetbol son Paracao y Sionista, ambos de Paraná. Las felicitaciones para ellos. Así terminamos una nueva edición de Pick and Rock. Saludamos, por supuesto, a los ascendidos al Torneo Federal de Básquetbol. Este programa que ha colgado en YouTube, lo puedes ver a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Será hasta la próxima. chao que pasen bien.